7 con 6, les cuento que cuando hacíamos nuestra agenda precisamente para hoy, habíamos previsto que hoy, que es 2 de septiembre a un mes de las elecciones en Brasil retomemos el contacto con nuestro querido amigo y colega periodista Alberto Almeida que vive en Brasilia, que trabaja allá, realiza sus actividades periodísticas en la capital del Brasil eh, ignorábamos por completo la circunstancia esta de lo que pasó anoche este intento de magnicidio en contra de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, seguramente a ti también te ha sorprendido Beto, te doy el, la bienvenida, te mando un abrazo como siempre muy cariñoso desde la altura de La Paz hasta allá hasta Brasilia, eh, bueno pues ¿qué? Qué, qué momento, qué situación choqueante, sin duda, no solo para los argentinos, sino para, para toda esta región, ¿no es cierto? Y para, sobre todo, los que pensamos que la democracia es el camino. Beto, bienvenido. Gracias por estar acá. Tu primera reflexión inevitable sobre lo que pasó ayer en Argentina. Muchas gracias, Gringo. Buenos días, buenos días, compañero que está junto a toda la audiencia también. Eh, claro que es gravísimo. Eh, acá los medios de comunicación toda la noche, incluso por la madrugada, la radio, eh, estaban buscando explicaciones sobre eso. Pero pasaron a mi juicio a lo largo del tema geopolítico. La arma fue programada para no funcionar, evidentemente. Fue un aviso. Y el aviso también es que Cristina y Argentina no puede acercarse a los BRICS. Ese es el mensaje. Cristina en los bricks del imperio no acepta. Y también, segundo simbolismo de ese aviso trágico, sinistro, es que lo peronismo, el peronismo no puede ser verdaderamente peronismo. O sea, eh, los grandes capitales que dominan las finanzas en Argentina y que están condicionando mucho el gobierno de Alberto no admiten que el peronismo deje de ser proscrito. El peronismo tiene la presidencia, la vicepresidencia, pero no puede ser verdaderamente todo lo que tiene de potencial para transformar la Argentina, porque tiene la mayoría incluso, para una transformación. Las masas peronistas están prontas para un salto histórico de recuperar lo que fue la transformación que hizo Perón como acá también se podría decir, la transformación que fue de Getúlio Vargas para ir mucho más adelante. Y no es casual que el hombre preparado para ese teatro sinistro era un brasileño, porque también no se admite el mensaje del imperio para Brasil, no se admite que también Brasil con Argentina se acerque a una más de Rusia y de China, Vale decir, lembrar, recordar que China ya es el mayor parceiro comercial de Brasil. Hace mucho tiempo y para Rusia Brasil es el mayor parceiro comercial. Entonces la geopolítica cae dentro de ese atentado o un aviso de un atentado, una amenaza de atentado, que es también para Lula, es también para Lula. Así lo veo y el comportamiento del periodista italiano, lamento, ¿no? porque él propio no sabe por qué van a pasar tanto frío, entonces, porque las posiciones contra Rusia que están adoptando esos países europeos, incluso una parte de la izquierda europea, sorprendentemente que se ha transformado en izquierda otanista, ahora van a tener que pagar el precio del gas más caro del mundo por subserviencia ao Império Norte-Americano. Bien, Beto, eh, es tu mensaje para Lula, también lo dices, y justamente, fíjate, hoy estamos a un mes, precisamente, porque el domingo 2 de octubre estarán ustedes yendo a las urnas para elegir a su nuevo presidente. Eh, vamos a dejar el tema a Cristina Fernández, obviamente lo vamos a tener siempre presente como telón de fondo de lo que vaya pasando en nuestros países, y en especial esos países gobernados por gobiernos progresistas, como es el caso de, de Argentina en este momento, no el de Brasil, esperemos que lo sea a partir de enero del año que viene, eh, pero bueno, Hablemos un poquito de cómo está el ánimo. Recuerdo la anterior vez que hablamos, que fue exactamente hace un mes, no sé si tú lo recuerdas, Beto. Tú nos decías de tus preocupaciones respecto de los riesgos que corría el proceso electoral, de los riesgos que eh, de pronto Bolsonaro, que está desesperado con la posibilidad de que sea reelecto, pues eh, podía ser cualquier tipo de situación necesariamente antidemocrática para tratar justamente de revertir esta tendencia que en las encuestas le da un claro triunfo a Luis Ignacio Lula da Silva. Eh, ¿Ha modificado o se ha variado el escenario de hace un mes cuando hablábamos contigo a ahora un mes de los comicios? Muy poco, muy poco. Hubo el primero debate presidencial por la televisión, pero fue una una, una trampa que se armó contra Lula. Pusieron cinco candidatos para pegar a Lula. Entonces, con cinco candidatos contra Lula, el tiempo de habla de Lula se redució, evidentemente. O sea, la propia dirección del PT reavalió de que Lula en las próximas oportunidades no va a aceptar estar eh, perante un corredor polaco, como se dice acá, porque fue eso que pasó. Todos batían, pegaban a Lula. Y otra cosa es que eh, las encuestas más variadas posibles... Sigue dando lo mismo Ayer hubo una pequeña oscilación De Datafolia Con una oscilación de Lula De 47 para 45 Pero Bolsonaro Se mantiene con 32 Ciro creció un poquito De 8 para 9 Simone Tebri Que es la candidata que los medios de comunicación Le gustaría mucho poner En sustitución A Bolsonaro Porque prevén la la derrota de Bolsonaro, entonces le, le aman mucho las políticas de Bolsonaro, pero lo trato como el peor hombre del mundo, eh, muy, es muy cercano de eso, pero no se trata acá de discutir eh, el tema personal, o sea, los proyectos, las políticas de Bolsonaro están junto con Simone Itévete y con los otros candidatos también, entonces todos se unen contra Lula, y los medios de comunicación quieren fabricar una segunda vuelta. Están muy preocupados de que Lula pueda vencer una segunda vuelta. Pero si crece Ciro Gómez, si crece un poquito Simone Tebet y si Bolsonaro se mantiene, Lula no podrá ganar en una, una primera vuelta y eso va a significar más tiempo de conspiración. Más tiempos de condicionamiento, de presión, de chantaje en la segunda vuelta para que los grandes capitalistas, capitaneados por los medios de comunicación, que son todos anti Lula, todos, todos, todos, todos, todos puedan ejercer una presión insoportable. Para, por ejemplo, para que Lula no se acerque tanto de los briques. Ya está en los briques, pero Bolsonaro está en los briques en la antesala, no sabe... Figurarse, no sabe comportarse, no sabe incluso sacar provecho de ese potencial de relaciones económicas con los BRICS y también de que Lula no se acerque tanto con Putin porque había dado una declaración de que si volviera a la presidencia de la república haría un acuerdo estratégico con Putin de ahí viene la eh, explicación tanto para el aviso sinistro contra Cristina que no sea peronista de verdad y que no se, no se acerque de los BRICS, que no entre los BRICS. Entonces, son temas de la geopolítica mundial que cae dentro de elecciones en Brasil y de la situación en Argentina. De acuerdo, Beto. Eh... Recuerdo, quisiera que tú le pudieras explicar a nuestros televidentes acá en Bolivia que no necesariamente están eh, tan informados respecto de las, eh, las campañas que se están haciendo ahora mismo en Brasil. Eh, este acercamiento que ha tenido Bolsonaro, estos puntos que ha logrado reducir de alguna manera, eh, tendrían que ver con una política que hizo de última hora, ¿no es cierto?, de dar un bono, entiendo, a algunos sectores de la sociedad brasileña para justamente tratar de sacarle un rédito a aquello. Eh, esto se dice que va a continuar justamente, va a terminar este bono el día en el que sean las elecciones, ¿no es cierto? Es decir, es una cuestión absolutamente electoralista a la que ha recurrido Bolsonaro. que dirán muchos? Obviamente es parte de la política. Eh, ¿Es así eh, o qué explica el hecho de que, supuestamente, según algunos medios y algunas encuestas, se habría cortado la diferencia entre Lula y Bolsonaro? Sí, exactamente, gringo. Eh, Bolsonaro hizo una aberración constitucional, una aberración constitucional, porque él cambió la constitución para... El periodo electoral es descarado, es completamente descarado, incluso lo dijo que terminaría el día 31 de diciembre, o sea, solamente de septiembre a diciembre, que es dar un bonus para un auxilio a la gente que está tan necesitada porque el desempleo en Brasil explotó, está fuera de control, y también la miseria porque los precios del gas, de la, del combustible... Y Bolsonaro está haciendo un populismo de combustible, o sea, aumentó mucho el precio de la gasolina, del gas de cocina, la gente estaba cocinando con leña, con leña. y ahora durante la campaña electoral está pagando un bónus para el gas, para el, los camioneros, que eh, son la base electoral de él. Y al mismo tiempo Lula dice, bueno, si hay tanta necesidad, la gente tiene que, Recibir y votar correctamente. Eso, o sea, no sé, recibir no significa votar por Bolsonaro y no ha dado tan impacto como esperaba Bolsonaro de que fuera crecer y superar a Lula, por lo menos en las encuestas actuales. Pero el tema está en aquello que no está en las encuestas, que son las amenazas que Bolsonaro hace. Y ahí el tema se va para el campo militar gringo. Ahí está el tema concreto, porque Bolsonaro está volviendo a amenazar, diciendo que no va a acatar el resultado electoral, si las elecciones no son limpias. O sea, cuando dice eso, está diciendo a su mirada, a su manera, porque no acepta que la elección sea como está programada para ser. Y en relación a eso... El general Villas Boas, ex comandante del ejército, que en el golpe de 2018 fue fundamental para sacar a Lula de la elección, mantenerlo inelegible ahora está emitiendo un posicionamiento que es contrario a cualquier aventura militar de Bolsonaro y apoyó el comandante actual del ejército que se llama Freires Gómez, general Freires Gómez, que el día 25, día del soldado, 25 de agosto, ha hecho una declaración que Bolsonaro no le ha gustado nada, diciendo que las Fuerzas Armadas van a respetar la legalidad. Entonces, eso crea una situación difícil de Bolsonaro poder manejar porque tiene una, un control de vastas camadas militares, pero también tenemos informaciones que muchos militares están preocupados con la desnacionalización de Eletrobras, de Petrobras, donde las corrientes nacionalistas militares brasileñas han apoyado durante, desde 1930 para crear una base estatal. Eso siempre tuvo el apoyo de corrientes militares nacionalistas, incluso la propia campaña El Petróleo Nuestro, que resultó en la creación de la Petrobras por Getúlio Vargas. Tuvo apoyo del club militar, nació en el club militar con la Asociación Brasileña de Prensa, con la Asociación Brasileña de Prensa, periodistas y militares y sindicalistas, trabajadores, estudiantes, para crear en la CAE la Petrobras, que es una economía dentro de la economía, una de las más importantes empresas de petróleo. Entonces, eh, esas nubes, hay nubes todavía sombrías, pero al mismo tiempo, eh, si hay un pronunciamiento militar de esa naturaleza por la legalidad, Bolsonaro se queda más aislado. Entonces, eh, el resultado de los bonos, la aberración constitucional que hizo, eh, no fue lo esperado por Bolsonaro, y él está un poco, digamos, desesperado, por eso su conducta en ese debate televisivo fue grosera, eh, irresponsable, atacó a Venezuela, Nicaragua, Argentina, atacó incluso a, al presidente de Chile, diciendo que era un terrorista, que, que incendiaba el metro, cosas de esa naturaleza, grosera, grosera, fascista, ¿cómo lo es? Esta próxima semana, concretamente el 7 de septiembre, Brasil está recordando un nuevo, una nueva fecha cívica, ¿no es cierto?, y se había dicho que a partir de ese día la gente de Bolsonaro, los seguidores de Bolsonaro, e inclusive él lo había sugerido en algún momento, se van a declarar en una suerte de huelga, ¿no es cierto?, o paro, movilización eh, hasta el día de las elecciones y que, bueno, eso podría derivar inclusive en la posibilidad de que se decrete un estado de sitio o alguna situación que haga que las elecciones finalmente no se realicen. ¿Y ¿Qué hay de aquello, Beto? ¿Son especulaciones? ¿Son rumores? ¿Está descartado? ¿O hay alguna posibilidad de que Bolsonaro, en esa desesperación que tú describes, pegue un manotazo de ahogado, no es cierto, y trate de hacer algo el próximo 7 que es aniversario de Brasil? La declaración del general Freire Gómez, y seguida y apoyada por la del general Vilas Boas, ex comandante del ejército, es muy clara de que hay una tensión interna. Porque en el terreno militar hay que analizar por los señales mínimos, ¿no? Porque no hay declaraciones tan abiertas así. Pero Bolsonaro quería hacer de la festa del día 7, el Día de la Patria. Una especie de manifestación política en favor del bolsonarismo, o sea, de que Lula es antipatriota, de que la bandera roja no puede volver, de que hay que defender la bandera verde amarilla porque es la bandera de los patriotas, entonces que no es admisible un, eh, un partido que tenga una cor roja en su bandera, o son sea, cosas muy primarias, así de, de primarios en democracia, ¿no? Pero de todas maneras, eh, el 7 de septiembre, hay que analizar incluso eh, que hoy, recuerdo, gringo de paso, hoy, día 2 de septiembre, es el 77 aniversario de la independencia del Vietnam, un país que da un ejemplo al mundo, que no tuvo otra alternativa que levantarse armas para defender su soberanía y su independencia verdadera. En Brasil necesitamos una verdadera independencia, porque acá controlan eh, los fondos internacionales, controlan la Petrobras, las empresas multinacionales están rapinando el petróleo presal, que fue descubierto con tanto talento y sacrificio y trabajo de generaciones y generaciones de brasileños. Entonces, ¿de qué independencia está hablando Bolsonaro? a independencia de seguir destruyendo el Estado brasileño. Él quiere hacer del día 7 una manifestación política, no una manifestación cívica. Quiere transformar eso para ser partidarista la manifestación del Día de la Patria. Y eso por sí solo ya, es, ya lo es anticonstitucional. Por eso voces también del campo conservador, incluso militares como del general Vilas Boas, también se levanta para, mire, la, la legalidad tiene que ser preservada. Entonces, el tema es un poco inflamado, pero no hay tantas declaraciones porque la idea de Bolsonaro era hacer una especie de gran movilización, sobre todo en Brasilia, Río de Janeiro, en São Paulo, en favor de sí y declarar que eh, él tiene que continuar en la presidencia de cualquier manera incluso porque, la, segundo él, habría del Tribunal Superior Electoral una especie de eh, mecanismos de ilegalidad para que Bolsonaro no pueda vencer la elección. Son maneras fascistas de operar la escena política. Muy bien Beto, eh, te agradecemos como siempre, es un placer escucharte, es un placer compartir contigo, eh, nos vamos a reencontrar y yo te propongo eh, seguramente esos días eh, cercanos o posteriores al cierre de las campañas en Brasil para que ya hagamos una, una evaluación final y por supuesto después eh, tu lectura una vez que se conozcan los resultados. Así que te vamos a hacer trabajar horas extras querido Beto, eh, te mandamos un, eh, un fuerte abrazo desde La Paz y la verdad un placer eh, como siempre aprender de ti. Eh, hasta cualquier ratito Beto, muchísimas gracias. Muito obrigado, Gringo. Um saludo a toda a audiência, a essa emissora e ao povo boliviano, que são, são nossos irmãos. O povo boliviano e brasileiro tem que construir mais hermandade e cooperação. Assistam. Obrigado. Obrigado, Beto. Obrigado. Obrigado. Até mais. Muito obrigado. Até Muito mais. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Até mais. Gran Beto Almeida, eh, periodista, corresponsal de Telesur allá en Brasilia y eh, pues eh, del canal Ciudad allá en, en Brasilia también, ¿no es cierto? Es un periodista muy destacado, muy reconocido en el Brasil.